Es prevista la visita del presidente Obama a Cuba. Dos palabras sobre esto. Sí, hoy se ha anunciado la visita del presidente Obama a Cuba. Eh, esperamos que este sea un paso más que contribuya a la normalización de las relaciones entre nuestros países. Es un proceso que hemos iniciado que tendrá, por supuesto, como base los preceptos de derecho internacional establecidos, la Carta de Naciones Unidas, pero también. Eh, la declaración eh, de zona de paz de América Latina en fin eh, queremos transitar un camino donde deberemos trabajar de conjunto pero siempre sobre bases de igualdad y respeto como ha sido hasta este momento y que por supuesto incluirán eh, la eliminación del bloqueo que hasta ahora tenemos y la eliminación de la base naval de guantánamo pero como lo decía restablecimos relaciones ahora vamos hacia un camino de normalización con todos estos elementos el presidente el presidente Obama será en Cuba acogido con el respeto y la hospitalidad que caracteriza al pueblo cubano con todos los presidentes y visitantes.